Saludos, bienvenido una vez más a Contacto, ya se ha perdido un par de semanas. Saludos, bienvenido a ustedes a esta Navidad que se comienza con COVID, señores. Usar esto, por favor, por Dios. Yo igual que tú me uno al dolor que embarga la familia de Diego Alcalá María, su esposa Sonia. Eh, que Sonia fue inclusive en los Juegos Nacionales, creo que fue ganadora de, de tiro a el tiro, al blanco, de tiro sí, al blanco. O sea, son dos deportistas eh, consumados y que Diego perdió la batalla en su lucha contra el COVID, lamentablemente, una vida más que se nos lleva esto. Pasa su resto. Así es. Tenemos nosotros que como muy bien señalan TV como inicio de este segmento, porque pues, seguirnos. Eh, protegiendo, ya que me mantengo diciendo hasta que se demuestre lo contrario, que la única el único mecanismo, la única vacuna segura y efectiva que tenemos hasta este momento es el uso de la mascarilla y el distanciamiento eh, físico, que no nos cuesta, no es un tratamiento que costoso, no nos cuesta, podemos decir, absolutamente nada usted lograr eh, utilizar esos dos mecanismos que tenemos. Antiguo, precisamente hablando del COVID, vamos a iniciar nosotros este conversatorio eh, con usted hablando de, de, del rebrote eh, que ha habido en los últimos eh, días, eh, sobre todo aquí en San Francisco de Macorís, que una vez más podamos estar en el mapa dentro de las medidas eh, que se han implementado a partir de antes de ayer. Estamos en ese, ese reducido grupo de provincias donde vamos a, tener que, vamos a tener mayor limitación producto de este rebrote del COVID-19 aquí en San Francisco de Macorís. Mira, es algo difícil y lo lamentable es que el más alto nivel de responsabilidad recae sobre la ciudadanía. He dicho en otras oportunidades que las, las organizaciones e instituciones del Estado han estado haciendo todo lo posible, que intentando educarnos, formarnos, orientarnos, informarnos sobre la gravedad de esta pandemia, de este virus, de esta enfermedad, si se puede llamar así. Pero no le hemos puesto mucho caso. Yo tengo algunos datos. Hasta el día de ayer hay infectados 155.586 personas. Han sido infectadas. 155.586 personas. Si la divido entre nueve meses, que es de marzo aquí, Estamos hablando de 17.500 por mes, personas infectadas. 17.500 per, 17, personas por mes. Han muerto hasta ayer 2.372 personas. Si la divido entre 9 me da 263 personas por mes promedio. Alto, alto. De esos eh, infectados, 15.362 son personas de menos de 40 años para los que creen que no es para los viejos, el COVID. 15,362 son jóvenes con menos de 40 años. El 17% de positividad eh, en los últimos 15 días, estuvimos bajando hasta el 11%, hasta el 8%, y ayer estamos marcando el 17% de positividad, o sea, de gente que dan positivo que en, en la prueba. Que cada 100 personas que se le hace la prueba, 17, 17 salen positivos. Positivo. Y eso es un promedio, ¿eh? Sí. que aquí hay instituciones donde hay, hay 10 gente y 9 han salido eh, infectados pacientes en UCI, 238 pacientes en, en, en UCI, eso es entubado en con el sistema de respiración colapsado prácticamente estamos entre los primeros cinco países más vulnerables por la deficiencia del sistema sanitario del país de América Latina, entre los cinco más vulnerables estamos nosotros nos llevan Belice, Bahama, Ecuador, van adelante nosotros y nosotros después. El toque de queda hasta las 7 y, y hasta las 9. Oiga la discusión que hay en este país. Un país que está para cerrarlo por la irresponsabilidad de nosotros. Dada la irresponsabilidad ciudadana, este país está para cerrarlo. Y nosotros estamos peleando porque el día de Nochebuena y el, primer, y el 31, nada más hasta la 1 y que se van a cerrar los bares, porque qué sucedía, señores? El toque de queda iniciaba a las 7 de la noche. Después lo pusieron a las 9. Pero qué sucede? Que los centros de diversión, los centros comerciales cerraban a la misma 9. Entonces los honorables ciudadanos dominicanos a las 9 salían del, de, de Bebé Romo o de la fiesta o de la actividad cualquiera donde había con gran conglomerado de gente, salen para de aquí para Castillo ah. media hora va a llegar a las ah, 11 que, a, a, a Castillo también otro problema porque ese ese esa esa desconexión esa salida de los negocios de los centros de los negocios de los ciudadanos Hacia, a regresar a su casa, que era otro caso, otro problema. Sí. La rapidez con la que usted quiere llegar, se provocaría, eso era otro problema que se creaba. Claro, porque. Pero, tie... amigo, cuando usted habla de eso de los horarios, o sea, mientras nosotros, es un país que te dice, debiera estar cerrado, correcto. Pero mientras nosotros estamos reclamando una hora, dos horas, porque viene 24, voy a 31. Alemania cierra hasta el 10 de enero. Y todo el mundo santiamén. Tranquilo. Claro. Y hay de, y hay de quien le falle atento a, a la ropa. O a qué mujer o a qué joven ha trompado a un policía. Hay de quien le falla y a trompar a un policía. Cuando usted daba esos datos, algo extremadamente preocupante, Antigua, de los datos que usted da, y es lo que refleja la prensa en el día de hoy, y es ese dato de los jóvenes que son los responsables del 67% de los infectados que tenemos. Entonces, hoy las autoridades hacen un llamado por ejemplo, a la juventud, a tratar de mantener el distanciamiento, a usar las mascarillas y que cuando llega a su casa tienen que tener cuidado, no ir a abrazar a sus abuelitos, la, su papá si es muy mayor, porque son los responsables, los principales transmisores del contagio en este momento, son los jóvenes. Y, y también adicional a eso, Víctor, que en República Dominicana, diferente a otros países, cuando nació, salió, él, él, se descubrió o se... O se... Se comentó que la existencia de, de, de, del, del COVID. Aquí se hablaba que a nivel internacional, en Europa específicamente, era de 59 años en adelante. Oye, aquí no aquí comenzó con personas de 30 y de 28. Los primeros muertos en Macorís, ninguno llegaba, o muy pocos llegaban a 40 años. Sí. Los primeros muertos en Macorís, que fuimos los que iniciamos esto. Lamentablemente. lamentablemente y usted cree que es posible que ahora el toque de queda y todas las la medidas de prevención que esté implementando el gobierno tengan como punto de partida San Francisco de Macorís, la provincia de Eduardo. Claro, además con la experiencia que, que estuvimos antiguas de que pudieron haber sido más muertos nosotros aportar en medio de esta pandemia, aún así seguimos caracterizándonos por nuestra irresponsabilidad con el hecho de no querer cumplir, acatar, lo que yo digo es que esto no tiene, esto, esto no es una cosa del otro mundo, antigua. Hay mascarillas que usted vea vendiendo a cinco pesos y lo que se le está pidiendo es que usted se coloque su mascarilla y evite ese, ese, ese contacto eh, cercano donde hay aglomeración de personas. Solamente eso. Esta es la mejor vacuna que puede existir hasta el momento. Entonces, no veo cuál es la necesidad. Bueno, yo digo, falta de pupitre, como dice mi compadre Vitico. Falta de pupitres que tenemos y esa es la razón la que nos lleva a la, la, la falta de educación a, a, a, a asimilar que podamos cumplir con, con, con, con las reglas que ya están establecidas Lamentablemente, es penoso pen, eh, escuchar que en estas últimas eh, medidas de prevención Que ha establecido la autoridad, el Ministerio eh, de Salud Pública esté el distrito, la provincia de Santo Domingo, Santiago, San Cristóbal y la Duarte, por Dios Padre Santo y que solo estemos pensando en que si una hora menos o una Porque hora, una hora más, más el 24 el 31, cuando el año tiene 365 días, de la, de, de días. entonces lo que tenemos que hacer nosotros es eh, eh, luchar eh, seguir trabajar para mantenernos sanos y salvos, que es lo más importante seamos responsables Así nos es. vamos a salvar todo. Antigua, vamos, eh, tenemos que decir que nuestro compañero Sergio Romero tuvo que salir de, de, de la conexión porque se le presentó una situación producto de sus su, su labores. Sus labores como profesionales. Medio. Así que, doctor, ojalá hay que pueda hacer conexión para que participe de estos comentarios que estamos compartiendo aquí con Ramón Antigua. Vamos a una pausa y a regreso vamos a hablar con Antigua sobre esta situación eh, de las Eres. Y esto que ha salpicado muy de cerca. De los pulpos. Es correcto. La familia, como hubiera llamado, la familia presidencial. Vamos a la pausa y regreso. Como, estaremos con ustedes.